Acto diario en el día de hoy que es miércoles 19, 19 18. 18. 18 de diciembre del año 2000, no avance tanto. 19. Ey, ¿tú algo, <risa> Así eh. es tal cual. Nosotros pues anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la agradable presencia de nuestro buen amigo Emmanuel Trinidad Puello, que es grato. candidato a alcalde por la fuerza del pueblo y aliado por San Francisco de Macorís. Que saludamos una vez más ya como candidato a nuestro amigo. En Manuel Trinidad. Saludos hermano y bienvenido. Buenos días, Víctor. Buenos días, doctor. Y a los miles y miles de seguidores de Contel Tuyo que sigue Esa es la palabrita y... que a mí me gusta. <risa> <¿Eso> es? <risa> sí, presto siempre y contento de estar aquí en su programa. Siempre para mí. Es un placer estar entre amigos. Sí. Qué bueno. También para nosotros eso que eso es recíproco. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo van los trabajos ya? El propio después de ya ser oficial. porque ya no, ya, no, ya no aspira a ser candidato, ya es el candidato. Sí, sí así. Sí, es. Sí, por la fuerza del pueblo. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido la aceptación de Manuel después que se tiró ya a Ruedo por la fuerza del pueblo como candidato? Sí, en principio la dirección de la fuerza del pueblo aquí, encabezada por el compañero Andrés Acosta, nos ofertó ser el candidato, más luego confirmado por el el director ejecutivo de organización Bauta Roja, y después de una consulta con nuestros familiares y amigos, aceptamos el reto de competir en las elecciones 16 de febrero próximo. Debo decirte que estamos trabajando de manera acelerada, eh, un conjunto de fuerzas políticas que auspician y que componen el equipo nuestro está integrado por el Partido Reformista que lleva en la boleta a la... A Iris Colón, que tiene experiencia legislativa, de hecho es actual regidora del municipio. Llevamos también de reformista a Miguel Díaz, hijo un joven ingeniero, hijo de Miguel Díaz Alejo, que es actual presidente del Partido Reformista y actual regidor. Por el BIS, Está en la boleta eh, El Dinámico Tito Marte, que es un locutor de larga lata aquí en el municipio. Por el PQDC llevamos a Juan Tejada, un próspero empresario, pastor evangélico y que tiene una gran incidencia en la población. También llevamos de la Fuerza Nacional Progresista a Francis Rodríguez quien es un locutor y un hombre de la comunicación, abogado de profesión y con experiencia también legislativa municipal regidor. porque fue regidor. <coughs> llevamos a Joselito del Pun, un dinámico muchacho, eh, muy inquieto y fajador en la política. Esos son los partidos que son aliados a nosotros. O, y por pues, la fuerza del pueblo, llevamos a Altagracia Rosa, que es actual regidora. De, del municipio con experiencia también y que pertenecía al viejo partido por igual llevamos al compañero Franklin la antigua que pertenecía al viejo partido y que es también es creador. regidor llevamos a la joven Licelep Vélez, una dinámica una un joven muy inquieta también en los medios de comunicación con incidencia eh, llevamos a Olfalina, que viene de la, del PTD, miembro de su comité central con una incidencia en la parte norte, una activista social. Eh, también llevamos la boleta a Omar Liriano, un joven profesional del derecho, el cual incluso pertenecía a la boleta y quiso renunciar de la boleta de viejo partido para venir a, a la fuerza del pueblo. Eh, tenemos también a Santa Polanco, una profesional de la psicología socióloga con gran incidencia en la parte sur de San Francisco de Macorís. Eh, eh, olfa Ovalle, un profesor con gran incidencia en las zonas rurales, principalmente en La Joya, donde imparte docencia y también en los sectores juveniles. Y como candidata a la vicealcaldesa, llevamos a la compañera Angie Paulino, una profesional dinámica que está incursionando en la política de manera eh, muy positiva, haciendo maestría eh, en el aspecto político, en la ciencia política en Estados Unidos, y que se ha integrado en Puerto y Alma. Y quien les habla que no necesita carta de, sí, no. de presentación, Completamos esa boleta que, sin duda alguna, es la boleta más completa, más abarcadora y de mayor incidencia en el municipio de San Francisco y tiene de Macorís. Mucha representatividad. Podemos darnos el lujo de decir, sin ánimo de ofender y sin darnos, como dice Bombo, que sí. tenemos la mejor boleta electoral por el municipio. Y es importante, Víctor y Romero, porque <coughs> la población hoy en día. Y aquí en San Francisco de Macorís, en el último estudio que hicimos, el 52.5, 53% del electorado se va a inclinar a ejercer su voto más que por colores partidarios, por la persona que le represente esos partidos políticos. Y entendemos que en esas condiciones tenemos un techo muy amplio para nosotros trabajar, porque si el 53% va a votar por los candidatos que ellos por que no, les no, no vayan no a ofertar contesto. lo que son sus inquietudes y conecten con ellos, yo creo que estamos ante una situación de que nada puede ser previsible en este proceso que se avecina, ya que son unas elecciones que por primera vez las vamos a tener en el país, donde las municipales van a ser primero, sí. las congresionales, sí, tres meses después y las presidenciales lo que te hace es que hay una amalgama de ofertas, donde tú podrás votar por un regidor, digo, por un eh, síndico de un partido, y en las elecciones congresionales votar por el diputado de otro partido el que votaste sí. en, la, en, en, la, en, en febrero, pero podrías votar también por un senador diferente sí, sí, del no, partido, la, la, el, el también. y también por el presidente de otra agrupación. Tú podrías votar en este proceso electoral por cuatro partidos diferentes, sí. y votar por candidato de tu preferencia. Son múltiples sí, sí. las sí, la, la, la la, ofertas que bien el, bien el, el, en estas el, elecciones. El esquema es democrático, bien democrático. totalmente Emmanuel, eh, como parte del apoyo a su candidatura, eh, ¿tiene previsto el líder de la Fuerza del Pueblo eh, visitar, por ejemplo, a San Francisco de Marco con ese único objetivo de fortalecer? Eh, la candidatura de Emanuel Trinidad de la cara. aquí en San Francisco de Macorís. Sin duda alguna que sí. Incluso el, la parte operativa de la alta dirección que define la programación lo, todos los martes, nosotros estábamos esperando de que el domingo pudiera venir hacia San Francisco. Pero se decidió ya eh, dejar sin efecto lo que son las movilizaciones de masa y va a haber convivencia de Navidad de confraternidad. Eh, la máxima dirección de la fuerza del pueblo y los partidos aliados vamos a tener un encuentro efectivo en el Matón, creo que el sábado o domingo, y así se van a hacer en las regiones del país. Pero en la primera quincena de enero, tú puedes tener la seguridad que el líder del país, que es el doctor Leonel Fernández Reina, sin duda alguna, cuando la población, como tú dices, que va para el palacio, todo el mundo indica que va para el palacio presidencial no va para el Palacio de Justicia ni va para el Palacio de la Policía cuando se habla que hay un líder en el país se habla de doctor Leonel Fernández sin lugar a duda. entonces eh, en la primera quincena de enero estamos esperanzados de que va a venir aquí a hacer un recorrido desde el al medio para apoyar a los candidatos eh, nuestros municipales y culminará en eh, no sé si en Nagua o en Sánchez Ramírez pero esa es la información que tenemos ahora. Lo que es importante, porque tú sabes que nosotros fuimos la última boleta que se inscribió, a pesar que es la primera... Pero es la primera boleta que está completa. Pero es la primera boleta que está completa y aceptada por sí, la ¿verdad? Junta Municipal la Electoral. Sí. Algunos partidos tienen problemas. Eh, por ejemplo, el viejo partido, eh, ahora mismo hay una apelación por parte de uno de la fuerza del pueblo ...que renunció y ellos lo inscribieron... ...como suplente... Sí. ...y está alegando de que no, que ya no pertenecía ahí... ...pero tiene otro problema... ...y es de que uno de sus candidatos... ¿Qué? ...ganó... ...y fue proclamado por la Junta... ...ella apeló esa decisión... ...y el tribunal electoral... ...le dio ganancia de causa... Sí, sí. ...y ahí lo sacaron por... ...las... ...las plazas que quedaron... ...para dársela a sus aliados... ...lo cual significa de que tendrán que reformular... ...la boleta de nuevo porque le dieron ganancia de causa y hay que incluirlo en la boleta. Por igual están los demás. Por suerte nosotros no tenemos ese problema ya. Ese retraso que tenían y que no llevaban, ahora lo estamos compensando. Eh, eh, ¿no? En el día de ayer hicimos, y qué lástima que Máster no sí, tiene. Sí, no, está es por bien. ahí, está por ahí. sí, eh, sí. Hicimos la presentación Es un acto de la dirigencia muy bien multitudinario. Ayer en el Dorado se fue en hora de la tarde conducido de manera magistral por la maestra de maestra, la compañía Lucerne Plata, y donde dirigentes, eh, como se puede recorrer ahí, eh, de la fuerza del pueblo, nos acompañaron y nosotros presentamos la boleta que como se ha establecido, la mejor boleta que se puede presentar en el municipio de San Francisco de Macorís. Si tú ves los rostros que están ahí de la fuerza del pueblo y los partidos aliados, eh, superan con crece lo que podría ser lo que han presentado otro par, otro partido. La verdad es que ahí está una parte muy representativa de los sectores de San Francisco de Macorís que se dieron cita a acompañar a los candidatos nuestros que van a terciar en las elecciones de febrero, el día 16. Emanuel, le preguntaba sobre la visita del líder de la Fuerza del Pueblo, Emanuel Fernández, si iba a venir. Dijo que ya lo tienen previsto ya para el año que viene. Dentro de las acciones propias de Emanuel Trinidad como candidato, ¿cuáles podemos mencionar ya que, se, que estará usted realizando desde, desde... que ha estado realizando y que va a seguir en pro de seguir eh, buscando adecto a su candidatura? Mira, tú sabes que a diferencia de la primaria que se desarrollaron, eh, nosotros hacíamos eventos y lo dábamos a publicitar. Lo que pasa que la gran fuerza que tiene la fuerza del pueblo, y ahí vale la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Descansa en la secreta. ¿Qué es nosotros la secreta? centenares de dirigentes que son de Lionel, que son de la fuerza del pueblo, que por razones obvias permanecen en el viejo partido. Los caballos de Troya. Lo que le llaman mucho los caballos de Troya. ¿Qué nosotros estamos haciendo? <risa> El trabajo directo, sin publicitarlo con las diferentes personas, porque están viendo los pasos que estamos dando. Y como el gobierno lo que tiene para darle es recurso entonces son gente que puede ser conquistable. Uh -huh. Estamos diseñando, tenemos eh, algunos jengibres navideños en los que resta del año en algunos lugares. Eh, hoy, la dirección máxima del partido, conjuntamente con los, con los regidores, tenemos una reunión para ya planificar todos los que resta de año, incluyendo un taller de gestión municipal que tenemos para el sábado, donde un equipo de Santo Domingo, encabezado por el compañero Ignacio Di Tren, que es el encargado nacional de asuntos municipales, con gran experiencia, va a venir para nosotros comenzar a bordear, aunque ustedes saben, y lo he puesto aquí, mi visión ...de la municipalidad sí, que tengo para... Poder en eso práctica. estamos claros, en eso estamos claros. Entonces, claro. llevamos allá la fórmula <coughs> para nosotros presentar, porque la ley ahora obliga... ...de que un mes antes usted debe depositar ante la Junta Municipal lo que es su programa de gobierno. Esta parte de estos días festivos la vamos a coger también para eso. Para aplamar, vamos a recoger en una discusión de lluvia de ideas, las inquietudes que tienen los diferentes regidores recuerden que tenemos seis partidos aliados que están representados en la boleta y que muchas veces tienen eh, no necesariamente la conexión con uno y yo creo que con esa experiencia municipalista nosotros llevamos en la boleta tres de los trece regidores van con nosotros de nuevo. Y si tú le agregas a Francis que fue regidor y la experiencia que también nosotros cuando fuimos también regidor y presidente de la sala y ese grupo de jóvenes que vamos a integrar a la, a la a la boleta, sin duda alguna que ahí lo que va a salir muchos el elementos positivos y de eso se trata en esta semana nosotros vamos ya a tener las ideas maestras de lo que va a ser Cuando el usted dice de la los tres que están más el que se le suma a Francis por ejemplo que ya tiene experiencia, estamos diciendo que eso garantiza que los tres que están se seguirán en la sala capitular Mira, eh, son las elecciones son ahora diferentes a las anteriores sí, claro. donde el número era que determinaba Exactamente. La, eh, cantidad. la cantidad de electores. Ahora no. Ahora son los regidores. que número, se tienen se que su número, su número. Es que una que ventaja en... que tenemos ahora los, reido, los, los alcaldes, que aunque yo tenga el programa aquí, hay 5, 7 o 8 que están trabajando ahora <risa> sí, buscando sí, votos. O sea, y los votos que ellos consiguen hasta ahora, aunque creo que el tribunal eh, constitucional, eh, siendo coherente, sí, para los diputados no va a haber arrastre para el senador. Lo lógico es que para los regidores no tendrán que arrastrar ah, a los síndicos. Pero mientras tanto, la decisión hasta ahora, hasta el día de hoy, se mantiene. Una, una. Donde los regidores arrastran a la alcaldía. Lo cual significa que aquellos alcaldes, candidatos, que presenten, como te presentamos nosotros, boleta atractiva y muy diversificada con un amplio sombrilla del electorado tendrá una mejor ventaja con relación pues, a la política. Mire, demás. yo no voy a desaprovechar la presencia de un de un político nato, político ya de mucho nivel. Pero algo que me, me está preocupando y mucho se está, se está, no preocupando, sino que está en la palestra de algunos temas, de algunos gente que yo conozco, y es que la política tiene que evol, está evolucionando, y, y, parte de la, de, de nuestra característica de, de, de la política dominicana es que todo el mundo se engancha político y todo el mundo cree que puede hacer una carrera política. Puede ser, pero no todo el mundo tiene la capacidad de discernir y de debate. Eh, en el caso, ya en América Latina y en muchos países ya desarrollados, se ha eliminado totalmente los movimientos de masa, porque eso incluye no solamente un gran gasto económico de ambas partes, tanto del Estado como el, como el contendor, que tiene que hacerse de dinero grande para poder aspirar a, a los puestos políticos cree usted que estamos llegando en el momento ya político dominicano que el debate sea la forma la forma de evaluar un político. Mira, yo he dicho que estamos ante el inicio de una cualificación de la actividad política y que no viene dado por el ejemplo de los políticos actuales, nosotros sí del patio. En gran medida los problemas que tenemos en el país se deben a la irresponsabilidad de la clase política. Cuando una persona se pasa en rojo y no tiene resultados sancionables, el culpable es la clase política. Porque ahí vienen los padrinos uh -huh. y vienen las situaciones que se dan. Después que Estados Unidos decidió judicializar lo que son los procesos políticos ese elemento que se está viviendo ahora de Odebrecht ese resultado de una decisión y que vemos que es presidente están siendo juzgados ahora y que están cumpliendo pena producto de la situación de que se vive un día yo creo que eso tiene un elemento positivo porque obliga a la cualificación. Sin embargo, tiene la debilidad que el que está impulsando esto son los amos del norte, los norteamericanos. Y los norteamericanos, si en algo ellos están muy unificados, en que ellos lo que tienen es amigos, independientemente de la posición que puedan tener. Para nada es un secreto, que César el abusador para su, el, ejercer la función que hacía sí. de narcotráfico. Ya un narcotraficado confeso porque ya sí, confesaba. Tenía que tener el auxilio, el soporte del de poder del Estado. Pero tú puedes estar seguro que Estados Unidos juega con eso. Sí, es una información que él lo documento. Son informaciones que ellos la manejan a su antojo. Sí. Entonces, ese es un tipo de debilidad. Pero yo creo también que ha habido una clase media en América Latina que viene teniendo mayor nivel de conciencia de su responsabilidad social, a política en muchos casos, y no está dejando pasar por esto. Por eso vemos ahora como Marcha Verde aquí, que es una institución no partidaria, está influenciando y exigiendo el comportamiento ético de la política y yo creo que es un paso de adelanto y de avance a eso yo apuesto abogo por eso de que el debate debe ser de ideas que el clientelismo y el populismo cada día debe disminuir porque yo digo y lo pongo como ejemplo si yo vengo e invierto o invierten en mí para lavar el Ajá, dinero de es otra dice. forma también Ajá. Eso, 15, 20, 30, 40 millones de pesos, tiene un único objetivo de que yo cobrar, cuando llegue, le cobrar. tenga que devolverle en favor claro. esa situación, entonces ya yo vengo atado y no vengo los a hacer Los compromisos en, en el ascenso es que los o de lo contrario, si lo invierto yo, es para sacarlo con incremento con un interés alto y eso debe ser un elemento cada día disminuir. Por eso yo por suerte aunque tengo muchos amigos y que van a aportar de manera modesta a la campaña sin compromiso porque no es lo mismo que usted mm. doctor claro. que puede darme mil pesos para la campaña y lo aporte como usted yo tengo centenares de gente pero esos mil pesos es un asunto de solidaridad. De usted decir Déjame aportar a esta causa no, Y hasta en los Estados Unidos es, es permitible, es permitible la, la cantidad. Porque Obama recibió, pues, sí. vía, vía el correo y vía eh, los, los, las redes sociales, dinero para la campaña, pero con un costo. Y ese elemento sí. <coughs> ahora es obligatorio. De hecho, estamos <coughs> solicitándole a DITREN un curso a la Junta, los candidatos a alcaldes, para poder transparentar nuestro gasto si usted me da mil pesos a mí a mi campaña tiene necesariamente que figurar <coughs> en los aportes recibidos, claro. por igual el gasto, si hago un aporte aquí para que me pase mi anuncio uh -huh. también debe figurar en los gastos que incurro. y esa, ese movimiento claro, <coughs> es, es la preocupación de señores un senador dominicano gana, gasta más que un senador norteamericano para ser para para ser elegido para sin, ser, iba, sin ¿eh? embargo el senador dominicano recibe un salario mucho mayor un superior al, al que al, recibe al Gerecíbe, el, norteamericano el norteamericano. y con eso es que compensa eso eso son es cosas yo creo que la idea y el debate debe ser va a eliminar mucho el clientelismo porque ese movimiento de masa señores es que los vemos eso lo que hemos ido a, a, a ese tipo de, de eventos nos damos cuenta que el, sí, llegando sí. al, al sitio donde se base la concentración y empieza el, el, el político a hacer el, la, la, el, el discurso, Víctor. Y ya a mitad del discurso te ve la mitad de la gente parándose para irse porque ya cumplió, ya llegó. O sea, que no se oye, no no se, el, el, el, el, ese espectador que hay ahí no sabe de la idea que se plantea ahí, lo, lo que se va a hacer, la, es, es que lo convenza de que el, el individuo va a hacer un buen trabajo y que ese, ese, ese político ya tiene un plan. Pero aquí se meten a político y ¿y, dice, y no, si no tienen un plan en ¿no? el Eso es así. ¿No bien. tienen un plan? Emanuel, nosotros eh, una vez más queremos manifestarle que, de hecho siempre ha sido así, nos identificamos eh, con su candidatura porque creemos en su trayectoria política. Así que una vez más nosotros queremos pues, desearle todo lo mejor del mundo ya en una vez más en la, busca, en la búsqueda de ser alcalde por San Francisco de Macorís, yo creo que ciertamente ya hay tiempo. Así que desearle lo mejor en este nuevo proyecto que es la fuerza del pueblo, que ya no es un proyecto, ya es una realidad. No, la realidad, la realidad. Así que de verdad, desearle lo mejor del mundo y que al, en febrero eh, sepa la, el, el municipio de San Francisco de Macorís que debe elegir lo mejor. Gracias, Manuel, por gracias estar con a ti, nosotros. Vito y gracias gracias al doctor Romero y a demás eh, gente que sigue en este importante programa. Desearle al pueblo de San Francisco de Macorís una feliz Navidad y que el año 2020 se llenen las expectativas y los anhelos que tienen en carpeta. Qué bueno. en Manuel Trinidad Puello, candidato a alcalde por la fuerza del pueblo y aliado, estuvo con nosotros en el día de hoy. En la entrevista VIP de Contacto Diario Vamos a la pausa, regreso Venimos con los comentarios de Cere Romero Y quien les habla, así que no le cambie, que en breve Regresamos